Ahora, en este video vamos a intentar pasarnos Doors, el nuevo juego de Roblox, de, no de terror. Nada. Bueno, de nuevo poco tiene porque, bueno, hemos tardado un poco en hacer el vídeo, pero porque no podíamos organizarnos. Vale. Bueno, estamos ahora en el ascensor, esperando a que, bueno, se abra la puerta. Por cierto, mirad, esta es... no hagáis caso a la skin, no estoy en mi cuenta en mi cuenta de siempre, porque, porque me han baneado, básicamente, porque estaba haciendo un juego y pues mmm, me han baneado por una imagen que puse en mi juego, pero bueno, la, la sí. imagen ya está quitada, no era una imagen que se pudiera saber que incumplía las normas, por eso, bueno, que no penséis Hombre, si son... cosas. Que, que no penséis cosas, era un meme, vale, que por cierto el juego si lo queréis jugar se llama Anormal Place, está muy chulo, a qué si sí, Hugo Bueno hay más de uno que se llama Anormal Place, vale, pero tipo lo podéis ver entre en mi cuenta, podéis entrar en mi cuenta de BetoBats36 y mirar ahí y ver ahí el juego, oh, pero, pero Beto eh... busca las monedas, ¡Oh! encontró bueno. una linterna, bueno vamos a pasarnos ya ¡Ey! una linterna se acaba de encontrar Hugo Ahí hay, hay monedas? monedas, me das las monedas, porfa, ah, me las ha robado No. Bueno, ya tengo monedas A ver si me... no estoy ya enfermo Vale he oído un ruido ¿Sí, es ¿Qué más O sea, que, hostia, esto es nuevo, creo Está rota esta puerta Por la otra Porque no tiene número, es verdad Bueno, hostia. si parpadean así las luces es que viene un monstruo bueno, ¿eso es un, en un pasillo? No, pero... Bueno, no en sabes. un pasillo no. Oh, oh. ¡Hostia! Uh, creo que sí que viene. Ah, ¡Oh, Hugo, me mata! Si te lo ves delante, pégate la vuelta, ¿ves? Me he pegado la vuelta, vale. vale. Vale. Hostia, no me ha dado tiempo a pegarme la vuelta. ¿Me puedes ayudar, por favor? Hugo, me está matando. ¡Me está matando! ¡Me ha matado! Y no le estaba mirando. Que, Pues no sé cómo se pasa. Bueno. Vamos a intentarlo de nuevo, esta vez serios. Seriedad, por favor. Claro, por eso tú no puedes salir en el vídeo. Fuera. Fuera sí. <ríe> vale. Sí, sí, suma las... no, que Creo venía que... ya. ¿Qué dices? No, que sea a mí. es que si vas muy rápido se te bugan las luces. Vale, vamos yendo venga va, sin buscar monedas, todo el rato moviéndose ¿qué te acabo de decir? da igual Uf, ¿qué te acabo de decir? tú no me has dicho nada <ríe> ya tengo la llave pues abre Aquí está. vale Esta sí que ya sale. El monstruo vale, antes. vale, aquí han parpadeado las luces. Se supone que nos tenemos que esconder en un armario. Uy, uy. Me la ha jugado y me, y me he ido a otra sala. Uy. La... Sí, sí, sí, yo, te digo, he visto. yo digo, ¿te imaginas que el monstruo salió un poquito más antes? Vale. Yo tengo un mechero. Acabo de encontrar. Ya. sí Hombre, ¿por qué buscas? Yo no busco. De repente voy más rápido. Mm -hmm. Hostia, qué pasillo más largo. Ya. Tengo ¿Quién es? ¿Quién es? <risa> no es Son ¿Quién viene? ¿Y tú Vale Vale, perfecto Han parpadeado. Hugo corre <ríe> No he visto Pero, Se ha empezado ya A ir a las habitaciones súper pronto ya Bueno, da igual eh, No veo nada Eso ya no da igual Ah, ¿qué? ah vale Uh -huh. Uy, pensaba que había parpadeado, era el trueno. Mira, está un poco oscuro. Hugo, creo que me va a salir el monstruo ese de la oscuridad. Sí, ese, ese es lo odio. Se si me pega un susto. Ya. Ay. Jajaja. Eh, ¿qué ha pasado? No sé, yo enchufo a las luces. Se es esto. ¡Ay! ¡Ay! Me cago en todo. Uf. Uh, he bebido algo, corre, va. Ah, sí, pues ayúdame tú también, ¿no? Déjame el mechero. <ríe> este. Vale, tiene que estar en algún sitio. Necesitamos llave o algo. Mm. No. Just... Ahora me quedo sin. No, no sé. Sin mechero Me cago en todo el. ¿Qué pasa? Que había un monstruo en la pared. Hace. Shhh, me silba y de repente me giro a mirar. <risa> pero no para buscar ay. Pero no para buscarlo, sino para. Uy, hay, un, hay, un monstruo para de la... hay un monstruo debajo de la cama. ¿Eh? ¿dónde está la llave? No sé. Ah, claro que. De repente me ha, quit me ha quitado media vida. <ríe> Abre. Es que no me deja. Ahora. Ay, mi madre. Ay, mira qué agarro. Es que se estrumba la parte de de repente. Porque empezó picalojo? a correr de repente. para el que no venga nada. Vale, aquí han parpadeado. Por favor, no, no, no, creo que viene uno o... ¡Uno! Espero, espero ¡Torren! que no, porfa. He oído algo. Las luces. Ah, ¿qué hablas? ¿En serio? Ah, no. ¿Dónde estás? ¡Veto! ¡Ayuda! No, me no me mides bien. a los ojos. ¿Qué ojos? ¿Y si los miro qué pasa? Pues que te quitan vida o te matan, no lo sé. Hugo, si está lleno de ojos. Tú no los mires, Beto. Beto, ahora toca... ¿Qué toca haces? Toca correr en ¿Qué serio? Estás? Aquí. ¿Dónde vas? Es que no te veo. Hugo. Así de repente no me salía que estabas ahí. <risa> corre, no corre. Ahora toca eso, ¿no? Sí, el de correr, espero que no, sí. No, mami. Este este siempre me muero. Yo también. Ay, madre. Ay, madre. Ay. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. No sé, no sé hacia dónde. Ay. Hugo, Ujo, levanta. oh. Hugo, voy a me mata, me mata, fatal, fatal, fatal. Se te desvía un montón el personaje. Oh, oh, Hostia. oh, me lo he pasado. Eh, eh, eh, quito. Me lo uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, vale. Eh, Beto, me he quedado a uno de vida. Vale, aquí. ¿qué? ¿Tú cuánto de vida estás? casi más de. un poco más de la mitad. Eh. Beto. Los 50. Jugo. ¿Quién es este? ¿Y por qué me voy ¿Dónde está él? Hombre, ojos yo no veo que tenga. Creo que había que mirar por las librerías. Eh, o oh, no, había que subir ahí, ¿no? Había ahí un sitio donde te podías subir. Hugo, yo te sigo, ven. Yo que por un speedrun que me haya visto Beto, no te creas que yo soy aquí. Da igual. Y aquí hay una nota, aquí hay una nota. Pero no te subas. Hugo, creo que no. viene. Está ahí. Está ahí. Tenemos que subir, ¿no? Sí No, pero necesitamos un... Mierda, mierda, mierda Beto, va por ti Una polla ¿Cómo que va por mí? No me no ha visto, ¿no? Esta... Es ciego Hugo, me por... viene Hugo, me viene